Hola, hola, hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de qué hora estés escuchando esta clase, 104, eh, ya completando el Zodíaco, eh, mañana en realidad vamos a completar el Zodíaco con Saturno dando toda una vuelta por los signos, empezamos con Saturno en Aries, mi propio Saturno, ay cómo me pega ese Saturno, eh, y, y vamos a terminar, por supuesto, mañana con Saturno en Piscis. Pero hoy nos toca Saturno en su segundo domicilio. ¿Por qué dice así? Así. Segundo domicilio. La B de la victoria. Eh, y la B... De, in, identificatoria del peronismo. Del gran peronismo. Eh, que si soy peronista, sí, claro que sí. Que todavía no te habías dado cuenta... Bien, el segundo domicilio. ¿Por qué? Porque antes, en la antigüedad, se conocía hasta Saturno. Entonces, hasta que apareció Urano, Saturno regía Capricornio y regía también a Acuario, en la astrología antigua. Eh, cuando se descubrió Urano, entonces Urano pasó a ser el regente de Acuario y... Y Saturno, subregente de Acuario. Entonces, acá también vibra como en su domicilio, Saturno. Eh, digamos que es la casa de fin de semana, de la casa de, de vacaciones, para ir a vacacionar, Saturno, pero también vibra de una manera muy fuerte, como vibra ese Saturno cuando está en Capricornio, la clase de ayer. La clase de hoy, Saturno en Acuario. Vamos de una vez, ya explicamos ayer un montón de cosas de, de Saturno, eh, así que la vamos a hacer corta hoy la clase. Vamos a, me voy a agrandar como buen ascendente Leo porque me tenés que ver bien. Eh, <ríe> acá lo más importante es que veas al símbolo de Saturno. Pasando por el signo de acuario. ¿Para qué? Para que poco a poco te vayas acostumbrando a visualizar y que se te vengan esas palabras claves a la cabeza, ¿sí? Continuamente. ¿Cómo es un Saturno en acuario? ¿Cómo es una persona nacida con Saturno en acuario? Bueno, como parte positiva es que son muy intelectuales, muy organizados y de descubrir cosas, ¿sí? Descubridores son. Acá figura descubrimiento, es el descubrir del ser, ¿sí? Eh, y como tres palabras claves negativas es que son fríos, la frialdad es una de sus características. La indiferencia que tiene mucho que ver con esa frialdad. Y son muy rígidos, ¿sí? Esas son las tres palabras negativas. Y recuerden, como les digo siempre, que eh, cualquier planeta, en cualquier signo, siempre va a estar rigiendo eh, ambas eh, eh, triadas de palabras, ¿sí? Siempre va a estar dentro de la persona debatiéndose, tiroñando ambas cosas, lo positivo y lo negativo, las luces y las sombras, y que va a depender mucho del resto de la carta natal. Les mando un abrazo enorme. ¿Nos encontramos mañana? Sí, claro que sí, que nos vamos a encontrar mañana como todos los días. Y mañana terminando con... Esta vuelta de Saturno alrededor de todos los signos, en este caso con Saturno en Pisces. Chao, hasta mañana.